hidrópico urbana tiene que ver con cuál es la infraestructura necesaria que hay que desarrollar desde el punto de vista de la ingeniería para que en las ciudades haya agua, se retire el canterillado, se vea qué pasa con la agua, lluvia, etc. Entonces, es más o menos evidente que esa, ese curso tiene que estar vinculado con qué es lo que se hace afuera. Así que no es tan cierto que uno aquí en la academia se quede en, en la pura parte científica. No contactamos con el Ministerio de Vivienda, que en ese tiempo estaba preocupada de ver qué es lo que podía hacer ellos como Ministerio para aportar a la solución de las lluvias urbanas, y generamos una guía de diseño de drenaje urbano, porque era una nueva forma de ver un poco cómo el agua en las ciudades podía contribuir, no solamente a que evacuarla, sino que el agua es un recurso urbano, se puede aprovechar de otra forma. Recientemente hicimos un manual de liderazgo urbano para el Ministerio de Obras Públicas. Participamos con la Dirección General de Agua en la modificación del decreto para declarar sequía en Chile. Que ahí se usan herramientas que estábamos usando en el curso, resultados de proyectos de investigación sobre sequía y aplicamos una cosa de políticas públicas como es declarar sequía en Chile. Es posible vincular lo que uno hace en la academia desde el punto de vista de la docencia, la investigación y el servicio exterior en una línea de trabajo que permita que todo se potencie. O sea, no es necesario, entre comillas, ser ministro de Obras Públicas ¿no? para participar en políticas públicas. Finalmente, eh, se puede hacer perfectamente desde la academia si es que uno... Yo creo que se preocupa de tener una voz y una opinión y trata de colaborar en aquellas cosas en las cuales uno cree que tiene algo que decir.